Hoy vamos a ver una forma de orar que nos puede ayudar a revitalizar nuestra vida espiritual. La forma de orar anterior, la de hoy, y la que vamos a ver, son las tres parte de un paquetito que San Ignacio pone juntos al final de los ejercicios espirituales. Y por escritos que tiene San Ignacio nos damos cuenta que se la daba la primera a gente que estaba siempre como haciendo un comienzo en los ejercicios espirituales, y estas últimas dos, la de hoy y la que sigue, se las daba también a gente que ya llevaba todos los ejercicios espirituales completos. Entonces es una forma de orar muy versátil. ¿Y de qué se trata? Pues a veces yo me topo gente que me dice, padre, antes yo rezaba el rosario y me, me daba mucho gusto, me daba mucha devoción. Y ahora lo siento mecánico. O a veces igual me pasa, voy a misa. Y lo siento que nomás estoy diciendo eh, las palabras y no estoy en realidad orando. Pues eso hay que notarlo porque es un indicador que nos está faltando entrar a la profundidad de lo que nos está diciendo esta oración. Y lo que vamos a ver hoy se trata de profundizar en lo que estamos diciendo. Vamos a seguir unos pasos muy fáciles, se los voy a describir para que lo pueda hacer por su cuenta cada quien. Y luego vamos a poner un video al final para que la puedan hacer esta oración guiada. Pues lo primero que dice Ignacio, hay que preparar qué es lo que vamos a orar. El día de hoy, fácil, va a ser el Padre nuestro. Todos lo conocemos. Segundo paso, darnos cuenta antes de, de empezar a orar, que Dios nos está mirando con amor. Qué importante. Antes de sentarme o ponerme donde voy a estar, me voy a tomar unos momentitos para reconocer que aquí está Dios. En Dios vivo, me muevo y existo, pero no podemos tener la conciencia de eso todo el tiempo. Así que antes de orar, pues nos damos ese privilegio de notar. Estamos en la presencia de Dios que nos mira con amor. Importantísimo. Paso número tres. Vamos a incorporar el cuerpo, tomar algunos momentos para respirar, relajar el cuerpo. Yo me topo mucha gente que llega, se sienta, y cruza los brazos, cruza las piernas, y, y en esta posición pues en realidad como que no, estoy ni muy abierto ni muy cómodo. Respirar, a mí me gusta juntar mis hombros y dejarlos que caigan ah, varias veces, el relajar y tensar los músculos del rostro y del cuerpo. Y cuando hacemos eso, que es gratis, algo pasa que uh, nos relajamos. Ponernos en presencia del Señor con todo lo que somos, incluye nuestro cuerpo. Oramos con nuestro cuerpo también, no más nomás el alma o la mente. Entonces ya que estamos, que preparamos, que vamos a orar, que nos damos cuenta que estamos en presencia de Dios, y que preparamos un poco el cuerpo, se podemos hacer una oración corta de decir, Señor, aquí estoy, quiero que todo mi ser esté orientado hacia Ti. eso es una recomendación que se Ignacio hace en otros lugares también. Que todos mis pensamientos y operaciones estén totalmente dirigidas a Ti, Señor. Vamos a comenzar con algo así. Entonces van cuatro pasos y luego de ahí en adelante va a ser lo más sencillo. Vamos a comenzar palabra por palabra. Y si la palabra misma no tiene algo, pues la, la siguiente frase o concepto. Y nos detenemos. Y vamos a revisar qué quiere decir esa palabra para mí en mi vida hoy. Y cómo la quiere decir Dios para mí en mi vida hoy. Entonces. Por ejemplo, si yo digo la palabra padre, pues si hice la oración anterior, a lo mejor tengo algunos recuerdos en mi memoria de cosas que mi padre pues, le, se quedó corto, o, mis, o mi madre, mis padres. Entonces empiezo a revisar en mi historia, pues cómo fue mi padre y cómo lo quiere decir. Pues bueno, veo, por ejemplo todos los atributos buenos que tuvo mi padre, pues seguramente eso es lo que Dios quiere decir cuando dice padre. Y luego los atributos en los que mi padre se quedó corto, pues lo reviso también y me doy cuenta el contraste. Que ahí donde mi papá no pudo, donde mi papá se quedó corto, donde mi papá se equivocó, donde mi papá me dañó, ahí Dios me quiere decir, me permite ser tu papá. Me permite ser tu padre. Donde nos faltó amor, qué importante escuchar. Padre. Si nos sentimos abandonados, qué importante escuchar. ¿Quién es nuestro verdadero padre? En la escritura, ahí está, en Isaías 54. Dice, ¿puede acaso una madre olvidar a su hijo de pecho, olvidarse del hijo de sus entrañas? Dice, pues aunque ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. Tengo tu nombre tratado en la palma de mi mano. ¡Wow! ¡Qué profundo! Importantísimo. Decimos padre, y lo que estamos diciendo es que Dios es nuestro verdadero padre. Y donde se quedó corto mi padre, ahí quiere Dios llenar, suplir, sanar. Entonces empezamos a ver todo lo que podamos, características de mi Padre en la tierra, características de mi Padre Dios, comparo, contrasto, recuerdo, y empiezo a integrar lo que Dios dice con mi historia. Luego decimos Padre nuestro. O sea que Dios no solamente me llama hijo a mí, en lo que llama también hijo, al de al lado, a mi hermano, al que está cerquita a mí, ¿quiénes son las, mis relaciones cercanas? ¿quiénes son los demás que digo nuestro? ¿quiénes son mis hermanos? y puedo, puedo comenzar, ¿quiénes son las personas que tengo en mi corazón ahora? ¿cuáles son mis relaciones cercanas? y ver que estamos unidos por una unión todavía más grande, de la que a veces conceptualizamos y que es la unión de que somos hermanos en el mismo Padre, Dios. Y puedo pensar inclusive en las personas con las que batallo, que también Dios es su Padre y que estamos unidos por encima de nuestras divisiones. Y digo Padre nuestro. Y eso como que se expande, ¿no? Entonces puedo revisar, comparar, contrastar revisar en mi vida y conectar, ¿qué quiere decir eso desde el de punto de vista de Dios? Y luego si yo digo padre, ¿qué dice Dios? Hijo. <ríe> y si digo padre nuestro, ¿qué dice Dios? Hijitos míos, hijos míos. Y me quedo con eso un rato y le doy vueltas y, y veo qué cosas en mi vida hay que conectar. Que estás en el cielo, que Dios está por encima, que es más grande, que al mismo tiempo, con la primera parte, Dios nos quiere decir cómo es similar. Y aquí también nos dice cómo Él es más grande en varios sentidos. Más grande que mis problemas, más grande que mis preocupaciones, más allá. Y también que, que es más de lo que puedo yo imaginar. Lo que yo me puedo imaginar que es el amor. Se queda cortito con que Dios es mayor, no puede estar limitado por nada, está en el cielo. Y el último que abro un poco, pero cada quien se puede meter aquí en cada una, toda una hora, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, santificado, pues le ahorro la búsqueda en Google, <ríe> santificado quiere decir como apartado, y cuando lo decimos en referencia a Dios, es separado en su, en su propia categoría. Dios es Dios y no hay nadie como Él. Y santificado sea tu nombre. Eh, esto es santificado sea tu nombre es similar a glorificado sea tu nombre. Y la gloria de Dios, ¿no? como santificamos a Dios o mostramos su su santidad. Eh, la gloria de Dios siempre se representa como con rayitos. Y eso tiene que ver con los reyes, que era la forma en que el rey muestra quién es. Entonces un rey con mucha riqueza, pues muestra su riqueza. Otra forma de mostrar la gloria de un rey es qué tan bien organizado está el lugar. Entonces pues con Dios, la gloria de Dios somos nosotros. Yo santifico a Dios con mis acciones. Lo que yo hago bien, santifica a Dios. Todo lo que Dios me ha dado, cuando lo uso, lo santifico. Y pues, por pues ahí podemos seguir. Es una forma de orar que yo creo que nos puede dar mucho fruto. Eh, se las dejo a cada quien, para en su tiempo, a solo, ya la saben. Es nomás sentarnos y ir palabra por palabra. Y San Ignacio dice, si se nos va 45 minutos en Padre, qué gusto, no hay necesidad de terminarla. Regresamos al segundo día. Así que pues los dejo con esta pequeña tarea de cuaresma. Ojalá que sea de fruto y que el Señor se sienta muy cercano. Dios los bendiga.